Vamos a ver cómo poder cambiar la miniatura de nuestro vídeo que hemos subido a la Mediateca, porque es posible que pues, nos coja con una, la miniatura escogida por la Mediateca, pues tenga un, un gesto un poco raro. Entonces, eh, me he logueado, estoy ya dentro de mi cuenta de la Mediateca. Y veis aquí a mano izquierda donde está el menú para acceder a mis vídeos. Pincho en vídeos y aquí tengo los vídeos que he subido. Pues, por ejemplo, Voy a coger este vídeo que tiene ahí una postura un poco rara. Entro y veis que, bueno, pues no me coge muy favorecida. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar la miniatura. Entro entonces aquí en el modo edición y aquí puedo ajustar varios parámetros. Puedo cambiar el título si no me apetece lo que he puesto en un principio, la visibilidad es decir, pues quien puede ver este vídeo, en el curso se recomienda, solo visible si, es, si se dispone de la url la licencia, que queréis, si queréis que os pongan comentarios, valoraciones, si os apetece poner un resumen y en este apartado, miniatura, es donde vamos a poder cambiar la miniatura de nuestro vídeo pinchamos, te dice que esta es la miniatura actual te da otras opciones, a cual peor, la verdad, puedes seleccionar cualquiera de las que te ofrece y en este caso pues también seleccionar una que a ti te interese, que sea, desde luego marca aquí, una imagen JPG, GIF o PNG. Pincho en seleccionar archivo y me abre pues mi ordenador en este caso con las diferentes opciones. Si puedo haber creado, por ejemplo, yo una fotografía o una imagen a través de cualquier editor de fotografía o de imágenes. Y, bueno, pues en este caso lo que hice yo es tomar una fotografía del vídeo con la portada. ¿Veis que me aparece entonces la seleccionada aquí? Y ya está. Guardo los cambios y ya me aparece el vídeo con la fotografía que yo he seleccionado como miniatura. Me indica aquí la miniatura ha sido cambiada correctamente. Salir del modo de edición y lo tengo actualizado ya. Espero que os sirva.